Yo lo siento por ustedes, pero esto es una no se entra, esto no se va a encantar. Bueno, pues, vamos dejando de casoteo que esto es serio. Menos mal que me invitaron no venir porque quería que era mentira. Eh, bueno, daros las gracias a todos por estar aquí. Mm, aquí tenemos... Personas, la Chiclana, de Chiclana, de Medina, de no Medina, sé, de San Fernando, de los Bonaleos, de la isla de León, <ríe> y del puerto de Santa María, y demás sí que no se me quedan detrás. Yo eh, espero un ratito noche en condiciones el que no haya venido es el que se lo pierde disfrutad un montón de este grupo, yo no lo he visto en directo todavía he visto muchos vídeos mi sobrina Sarita, su compañera Raúl este todavía no sé cómo se llama ya, ya enteraré Antonio Antonio Antonio. gracias Antonio y Ever. ¿Eh? Mucho. Y el sustituto, ¿eh? Que no venía el que juega de titular. Pero a ver, la, vez la a coger un peiné. Señora, disfrutad.